La vida es una escuela Hoy estamos aprendiendo Espero dejaremos huella Máralo ahí de la vida un participante quiero tomar el sol pero sin guantes quiero bajar estrellas de ser diamantes quiero besar el cielo y llegar alto no tengo límites di el salto salí de abajo me llevas alto todos me dicen no hay esperanza yo veo de lo bueno y malo una balanza donde gana lo bueno pero si sí, hay confianza yo puse los sueños yo puse constancia pero la cima, pero sin arrogancia así que me gane el tiempo y las ansias bajé mis manos pero no mi cabeza Tiradme piedras sorpresa soy ganador no presto y cuando alza mi copa querrán todo mi mesa quiero libertad y paz silencio en mi casa Quiero esperanza y verdad en mi casa Quiero amigos reales no gente falsa Quiero amigos cuando el dinero no alcance Cuando mi mal al vacío me lance Es mi esperanza, Lance el pase sin disfraces Tengo haces bajo el brazo, el mundo nuevo me abrí paso Lento, seguro no habrá fracaso Estoy celebrando y no importa que Yo, pero yo no lo escucho, yo escucho esa voz que dice que luche. Estoy bien, soy bien estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Me llenes de fe y de esperanza, no importa si lo malo se disfraza, no importa si lo malo llega a casa. Yo seré inmovible en la montaña, seré una muralla en la batalla mi mundo mundo mis fallas, quise empezar de nuevo y sin llorar más Quise empezar de nuevo una vez más Esta es mi historia, esta es mi vida, Cristo se hizo entrada y salida Tengo un contrato de por vida, y aunque la vida no coincida Tengo sonrisa de por vida, y aunque el tiempo pase y cierre puertas El tiempo dice cosas no tan ciertas, y aunque parezcan buenas ofertas Estoy viendo el cielo y creyendo, por oh, mirando la luz donde camino siempre sigue creyendo en lo que siente estoy viendo el cielo y creyendo oh, oh, oh. mirando la luz donde camino oh, oh. no tenga miedo dice siempre sigue creyendo en lo que siente estoy celebrando y no importa que pase yo celebro que me esa voz que dice que luche Estoy, bien, soy bien. estoy bien, soy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, bien, bien, bien, bien.